Arquitectura circular, ventajas de las casas circulares. En los últimos años hemos visto un aumento en la popularidad de esta forma de arquitectura, que ofrece muchos beneficios tanto para la sostenibilidad como para el diseño. Pero, ¿qué son exactamente las casas circulares y por qué están ganando tanta atención dentro del sector de las casas ecológicas? En este vídeo exploraremos las características principales de las casas circulares, sus ventajas y cómo están superando algunos de los desafíos a los que se enfrentan. También veremos algunos ejemplos inspiradores de casas circulares en la vida real. Así que si estás interesado en el futuro de la arquitectura sostenible y el diseño innovador, sigue viendo. Pero antes de entrar más a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué son las casas circulares? Las casas circulares son, como su nombre indica, edificios en forma de círculo. Esta forma única tiene muchas ventajas, como una distribución más eficiente del espacio y una mayor superficie de ventanas, lo que permite una mayor entrada de luz natural. Además, las casas circulares suelen utilizar materiales sostenibles y energías renovables, lo que las hace más eficientes energéticamente y amigables con el medio ambiente. Algunas otras características comunes de las casas circulares incluyen un diseño abierto y un enfoque en la conectividad con la naturaleza y el entorno. En resumen, las casas circulares son una forma innovadora y sostenible de construir hogares que ofrecen muchos beneficios tanto a nivel práctico como ambiental. ¿Qué ventajas tienen las casas circulares? Las casas circulares tienen muchas ventajas únicas en comparación con las casas tradicionales. Una de las principales ventajas es su eficiencia energética. Debido a su forma circular y al uso de materiales sostenibles, las casas circulares suelen ser muy eficientes en términos de energía y pueden ahorrar a sus propietarios mucho dinero en costos de energía a largo plazo. Otra ventaja importante de las casas circulares es su capacidad para adaptarse al entorno. Debido a su forma única y a la conectividad con la naturaleza, las casas circulares pueden integrarse armoniosamente en cualquier entorno y ofrecer una experiencia de vida más cercana a la naturaleza. Además, las casas circulares tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Al utilizar materiales sostenibles y energías renovables, las casas circulares reducen la huella de carbono y contribuyen a un futuro más sostenible para todos. En resumen, las casas circulares ofrecen muchas ventajas en términos de eficiencia energética, adaptabilidad al entorno y sostenibilidad ambiental. Estas ventajas hacen que las casas circulares sean una opción atractiva para aquellos que buscan un hogar más ecológico y sostenible. Ejemplos de casas circulares. Para ilustrar mejor las características y ventajas de las casas circulares, vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos de casas circulares reales. Ejemplo 1, la Casa de la Luna. La es una casa circular de dos pisos construida en un bosque en Austria. Utiliza materiales sostenibles y energías renovables, como paneles solares y un sistema de reciclaje de agua, y cuenta con grandes ventanas que permiten una gran entrada de luz natural. Además, está diseñada para integrarse armoniosamente en su entorno natural y ofrece una experiencia de vida cercana a la naturaleza. Ejemplo 2, la Casa del Sol. La Casa del Sol es una casa circular de dos pisos construida en los Países Bajos. Usa materiales sostenibles y cuenta con una cubierta verde y un sistema de energía solar. También tiene grandes ventanas que permiten una gran entrada de luz natural y un diseño abierto que promueve la conectividad con el exterior. Ejemplo 3. La Casa de la Tierra. La Casa de la Tierra es una casa circular de un piso construida en Francia. Emplea materiales sostenibles y cuenta con un sistema de calefacción y enfriamiento geotérmico y paneles solares. También tiene grandes ventanas que permiten una gran entrada de luz natural y está diseñada para integrarse armoniosamente en su entorno rural. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas casas circulares inspiradoras que existen en todo el mundo. Cada una de ellas demuestra cómo la arquitectura circular puede ser sostenible, eficiente y conectada con la naturaleza. Desafíos y soluciones. A pesar de sus muchas ventajas, las casas circulares también enfrentan algunos desafíos. Uno de los principales obstáculos es el costo de construcción. Debido a su forma única y al uso de materiales sostenibles, las casas circulares pueden ser más costosas de construir que las casas tradicionales. Otro desafío es la disponibilidad de materiales sostenibles. Aunque cada vez hay más opciones disponibles, todavía puede ser difícil encontrar materiales sostenibles de alta calidad a precios asequibles. Afortunadamente hay soluciones para estos desafíos. Una forma de reducir el costo de construcción de las casas circulares es utilizar materiales más económicos, como la madera o el metal, en lugar de materiales más costosos como la piedra o el concreto. También se pueden utilizar técnicas de construcción innovadoras para reducir los costos. En cuanto a la disponibilidad de materiales sostenibles, una solución es usar materiales de desecho o reciclados. También se pueden emplear materiales naturales, como la tierra y la paja, que son más sostenibles y asequibles. En resumen, aunque hay desafíos a los que se enfrentan las casas circulares, hay soluciones viables para superarlos y hacer que esta forma de arquitectura sea más accesible y sostenible para todos. En conclusión, las casas circulares son una forma innovadora y sostenible de construir hogares. Ofrecen muchas ventajas como una mayor eficiencia energética, adaptabilidad al entorno y sostenibilidad ambiental. Aunque enfrentan algunos desafíos, como el costo de construcción y la disponibilidad de materiales sostenibles, hay soluciones viables para superarlos. En el futuro esperamos ver un aumento en la popularidad de las casas circulares y un mayor uso de materiales sostenibles y energías renovables en la arquitectura. Esto contribuirá a un futuro más sostenible y eficiente para todos.